La veracidad de la noticia hoy en día es sumamente importante porque sabemos que detrás de, de los periodistas, de los reporteros, hay un hay un jefe, hay un director que está encima de ellos eh, presionando por, por obtener pues, ese material y que sabemos que en la radio también los minutos son eh, muy valiosos y, y, y yo pienso de que, que no, se, no se hace una reflexión que muchas veces hacemos tan rápido la, la, la noticia que, que no da tiempo a pararse a reflexionar o a investigar el trasfondo de esa noticia, eh, sobre todo eh, si se trata de, de una noticia generada por, por un extranjero.